Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Yo soy Vivi y el día de hoy te traigo un nuevo video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. El día de hoy te traigo este video con estas tonalidades que decidí recrear ya que me regalaron unas sombritas que están un poquito maltratadas, pero un color me llamó en serio la atención y en este caso es este verde que traigo ahorita. Y dije, ¿por qué no recrear un maquillaje o hacer un maquillaje, como se diga? Y pues aquí lo traigo. Y pues bueno, sin más charla, comencemos con el video. Pues bueno, ya hicimos nuestro rostro, que en este caso era la base, el polvo, los correctores y nuestra ceja. Ahora nos vamos a pasar directamente a los ojos. Y para esto yo voy a estar tomando mi primer, este de Y con la yema de mi dedo voy a estar aplicándolo en el párpado. El primer color que voy a estar utilizando va a ser este tono, naranja. Después de esto voy a estar tomando una brocha así para difuminar. Tomando un color café, en este caso va a ser este de la paleta de Bisu, que es el tono número 4. Ahora voy a tomar esta paleta que ya tengo, que está algo quebradita, pero me gusta ese tono verde y es el que vamos a utilizar para aplicarlo aquí en el centro de nuestro ojo. Pero antes voy a tomar un poquito de corrector. Y lo voy a aplicar aquí en el puro centro igual en el otro ojo recuerden que no tiene que ser este mismo verde puedes utilizar otros tonos luego para darle así como que uf, algo más extra ¿no? está tomando una brocha así que es para difuminar pero es como bien mega centradísima. ya saben que yo amo esta es de costal sense y no creo que número no es pero la voy a estar aplicando en esta parte de aquí y un poquito arriba Después de esto, como a mí me gusta mucho el brillo últimamente, ¿verdad? Vamos a estar utilizando esta sombra de Bisou, que es el oro de 18 quilates. Oro. Y lo voy a estar aplicando en mi lágrima. Estoy usando también este color que es el número 30 y es el negro de Bisu igual. Y este mismo color lo voy a estar aplicando debajo de mis pestañas. Ahora vamos a estar aplicando rímel, pestañas, y así y un labial. Pues ya no, ya este, falta solamente delinear. Puedes delinear si quieres, puedes delinear ya, y así. Mientras voy a aplicar, mientras seca el pegamento voy a estar aplicando este iluminador que está muy bonito y lo voy a aplicar pues obviamente en mis pómulos y pues bueno ya aplicamos pestañas, hicimos este delineado en mi caso fue algo grueso, puedes hacerlo según sea tu preferencia y apliqué este labial. Que saben que es el que casi siempre uso y es este que es el de NYX El Butter glass algo se llama y es el tono BLG07 Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy Espero te haya gustado y te gusten obviamente las tonalidades de este maquillaje Si tienes alguna petición, sugerencia, comentario Eso es que lo puedes dejar aquí abajito Que lo puedes dejar aquí abajito Invita igual a suscribirte, es en este botoncito que está aquí abajo Y igual a seguirme en mis redes sociales Que son Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat Sígueme en Snapchat, casi siempre subo muchas... No que siempre, siempre subo muchas cosas. Pues bueno, espero que tengas un bonito día. Nos vemos la próxima semana, ya que nos estamos poniendo las pilas. Y pues, que te la pases bien y te cuidas. Bye, bye.